Mira, la reina Isabel. Pero usted no murió. No, Juan. No estoy muerta. Es que me escapé del palacio. ¿Y por qué hiciste eso, Isabel? Es que hay tanta come mierdería en ese palacio. ¿Y quieres huir de esa come mierdería? Es que busco el origen de la mierda y me dicen que lo puedo encontrar, en tu Capitolio.